Yo soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. En la mayoría de los videos de Dilo Bien van a conseguir errores, pequeños gazapos que regularmente ocurren por lo rápido que es el formato de este video. Es muy divertido porque parte de la formación, de la preparación para Dilo Bien me llevó a revisar otros videos de comunicación y un un elemento común que tienen todos ellos, es que parecen realizados por androides. Personas que frente a la posibilidad de enseñar a otras personas a hablar mejor, a decir las cosas mejor, bueno, entran en un formato domo arigato mister roboto y hola, esta tarde vamos a hablar de comunicarse. Y es una cosa como que no pudiesen efectivamente soltarse, hablar con Libertad. ¿Qué pasa al momento de cometer un error? En la primera línea de intervención es recordar que todos los cometemos y además todo el tiempo, no son una rareza, en consecuencia no hay que hacer una alarma porque ocurran. La segunda es que siempre serán remediables. En consecuencia, hay que hacer foco en tu tema, foco en tu acción, en esas cosas, en esas ideas que preparaste para otros y en el objetivo que tienes con esa presentación. De no ser necesario, por favor, no pidas disculpas. Así como todos los cometemos, bueno, no vamos todo el tiempo pidiendo disculpas por haber, di haber, ¿vieron? <risa> haber dicho mal una palabra no tenemos necesariamente que disculparnos por cometer un error, pero si es estratégicamente importante para tus datos, evidentemente tienes que corregirlo, tienes que volver sobre la información, bien sea repitiéndola o diciendo la información correcta. Y finalmente trata de no usar palabras de relleno. Por lo regular, cuando cometemos un error vocal, tendemos a, mientras vamos procesando el error, a meterle algunas de estas palabritas, algunos sonidos. Mm, ah, entonces, wow, algo que te permita ir enlazando. Ok, metí la pata y ahora que voy a decir, ¿cómo se me ocurre aquí delante de toda esta gente? Por eso se ensaya, por eso practicamos una y otra y otra vez. De allí la sugerencia de hacer guiones, de allí la sugerencia de leerlos en voz alta, de grabándonos mientras lo leemos y sin leerlos. Practicar es la clave fundamental para hacer que esos errores sean menos frecuentes y si los cometemos, no nos deshidraten, no nos saquen de foco por el temor de haberlo hecho, por la consecuencia de haberlos cometido. Si ¿Sí vas a decirlo, dilo bien.